Google Classroom es un aula virtual donde el profesor puede compartir documentos, PDFs, presentaciones, vídeos, enlaces con sus alumnos. También puede mandar tareas. Classroom genera para cada alumno una copia de cada documento. O si el profesor lo prefiere, se comparte un documento único sobre el que todos trabajan. Las tareas, una vez que los estudiantes las han realizado, se guardan ordenadas en el Google Drive del profesor. Por cada tarea, Classroom genera una carpeta. Desde Classroom, el profesor puede corregirlas, comentarlas y evaluarlas. Google Classroom centraliza y facilita el trabajo del docente y es motivador para sus estudiantes.